Vamos a presentar a la ponente que tenemos hoy con nosotros. Es Midelia Castillo-Daudí, profesora de Derecho Internacional, catedrática de Derecho Internacional en la Universidad de Valencia, universidad en la que se ha formado, pero también en otras universidades como la de París, Estrasburgo, Tesalónica o en la prestigiosa Academia de Derecho Internacional de La Haya. Eh, ha participado como miembro y también como investigadora principal en distintos proyectos de investigación financiados por la Universidad de por bueno, la edad de Valencia, pero también por el Ministerio de Educación, Universidades de Investigación o las distintas denominaciones que luego ha ido adquiriendo, y eh, es autora de un sinfín, un sinfín de, de publicaciones, de, de trabajos, que ha publicado digo, en revistas especializadas, en revistas de mucho prestigio, y también en obras colectivas. Eh, ya os digo que son páginas y páginas de currículum, así que no voy a nombrar ninguna de esas obras, simplemente voy a eh, referirme a los hábitos a los que ella se ha dedicado principalmente, eh, medio Ambiente y Derecho del Mar, Derecho Internacional Penal y Derecho Internacional Humanitario y, eh, por supuesto, la Protección Internacional de los Derechos Humanos, que es la, la razón que le, lleva, que, le, que le trae aquí hoy. Y además es coautora de, unos, de los manuales de referencia de Derecho Internacional junto con el profesor Juste y el profesor eh, Valentín Bou. Manuales de referencia también para nosotros. Hoy vamos a hablar del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bien, su ponencia realmente se titula Cuestiones Actuales y Permanentes de la Protección de los Derechos Humanos en el Consejo de Europa. Yo creo que vamos a hablar de un tribunal de máxima actualidad, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, yo voy a hablar pues, de la protección de los derechos civiles y políticos en el ámbito del Consejo de Europa. En el Consejo de Europa también están protegidos los derechos económicos, no el derecho al desarrollo, aunque sí hay algunas conexiones. Pero en cuanto tal, el derecho al desarrollo no aparece protegido. Yo me voy a hacer un solo a, a, a los derechos civiles y políticos. Entonces, quería mm, subrayarles que no que somos conscientes muchas veces de que nuestra vida se en el marco del derecho. Las reglas del derecho pues, nos disciplinan y nos protegen. Eh, entonces, esta protección es tanto más necesaria cuanto se realiza frente al todopoderoso poder, todo Estado. ¿eh? El Estado pues, en, en ocasiones, en demasiadas ocasiones, pues, viola nuestros derechos. Entonces podemos invocar la protección del derecho mediante instituciones que pueden ser internas, los tribunales internos, pero también tribunales internacionales. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es uno de ellos. ¿eh? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una creación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del sistema. De, de protección de los derechos humanos en el Consejo de Europa y, y verán que, que es muy llamativo pues, el que exista esa institución y, y la tarea eh, que realiza